El cuadro de mando integral es una metodología que ayuda a desarrollar con éxito la planeación estratégica de una entidad. Y en este video, vamos a conocer algunas de sus bondades. Cuando una entidad desarrolla su filosofía de empresa, saber quién es y a dónde desea llegar, además estudia su condición interna y externa, entonces conocerá de forma clara sus ansiados objetivos. Estos objetivos son la meta que la empresa desea alcanzar. Con este fin se desarrolla la planeación estratégica, pero esta puede ser un procedimiento muy complejo que en ocasiones desvía a la empresa de su visión. Es aquí cuando podemos beneficiarnos de esta herramienta, el cuadro de mando integral, que visualiza los objetivos de la empresa al menos en cuatro perspectivas. Estas pueden ser Perspectiva financiera, perspectiva de cliente, perspectiva de procesos y perspectiva de aprendizaje. Utiliza dos elementos: el mapa estratégico y el tablero de control, cada perspectiva agrupa los objetivos para lograr materializar las estrategias a corto, mediano y largo plazo. Con la ayuda del mapa podemos ver claramente cómo se entrelazan los objetivos de cada perspectiva. Por medio del tablero de control hacemos un seguimiento si nuestro objetivo se está cumpliendo o no, por medio de indicadores que nos permiten visualizar el estado real de nuestra empresa, es decir esta metodología nos permite cumplir nuestros objetivos haciendo grata la experiencia. Hace un balance entre la parte financiera y la parte no financiera de nuestra organización. Y nos permite por medio de indicadores conocer los signos vitales de nuestra empresa. Para así cada día acercarnos más a nuestra visión empresarial. Muchas gracias por su atención.